La única guerra que merece ser conducida con valentía y tesón es la guerra de la vida por la vida. Que donde quiera que asiente sus reales, pone fin a la guerra milenaria que la muerte ha llevado siempre en nombre de la supervivencia y en beneficio de la muerte. Estamos hartos de escuchar denuncias de actos de barbarie cuyos efectos hubiéramos podido prevenir. A partir de ahora se trata de crear situaciones que impidan toda regresión a la inhumanidad. Estamos hartos de la buena voluntad y del altruismo castrador. No reconocemos más que la voluntad de vivir. La realidad de una internacional del género humano reside en la voluntad unánime de privilegiar lo que haya de más vivo en nosotros. No tiene necesidad de estatutos, ni de comité central, ni de representantes, ni de mandatarios. Esa realidad emana de la simple reivindicación de los individuos que se reconocen en una voluntad unánime de afinar sin cesar su propia humanidad. de labrar la armonía de sus deseos de vida, sin los cuales no puede haber una armonía universal. Es el esbozo informal de una decisión planetaria, la de enfrentarse a lo que en todas partes está amenazando la vida con todos los recursos de la vida ultranza. Esto es un fragmento de un libro de Raúl Vaningen que escribió en 1999 que se llama Por una Internacional del Género Humano que me parecía fundamental para pensar el presente.